Bueno, ¿qué anda, gente? ¿Cómo andamos? Estamos acá en un nuevo, nuevo vídeo para el canal. Esta vez, como vieron en el título, sí, les voy a enseñar cómo descargar el Zamp. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, eh, si no tienen su GTA San Andreas descargado, se lo voy a dejar en la descripción. Que es solamente doble clic, bueno, se es va a abrir esto y le dan todo a extraer que sí, que sí. Lo primero que vamos a hacer para instalar el SAMP es ir al link que les dejo en la descripción. Que los va a llevar a una página de Google y les va a aparecer esto. San Andreas Multiplayer. Le van a aparecer varias opciones y a la que vamos a ir es a Downloads. Entramos y vamos a fijarnos nosotros en esto. En esto y nosotros le vamos a dar al segundo, a la segunda opción. Bueno no va acá y se va a empezar a descargar algo. Después de unos minutos, depende de su way high les va a aparecer este icono. Lo que van a hacer es darle doble clic, le va a aparecer, que permitir que haga aplicación, bueno. Le van a dar que sí y le va a aparecer esto. Si quieren se leen esta licencia que ni empleo la leo. Bien, ahí agrígue. Acá, van a tener que elegir dónde está la carpeta de su GTA. Por ejemplo, si yo lo quiero instalar en... A ver, en esta, en la copia del GTA. Le vamos a ir a, ahí. A escritorio. Y a... Copia del GTA. Listo. Y le dan a aceptar. Bueno, le dan a instalar. Se les va a instalar esto. Y listo. Finalizado, y ahora van a tener el ZAMP en su escritorio Si ustedes ya tienen algún otro gta lo que van a ir a es darle a las torquitas Z y van a tocar acá y acá buscan en todo su escritorio en donde está su gta y Listo, nada más, muchachos, así de sencillo, apoyen con un like, les recuerdo que tengo servidor de discord, lo dejo en la descripción eh, tienen que darle La verificación acá Le dan al, al coso este Y nada más Así que bueno Nos vemos